¿Qué dicen, parceros? Buenos días, ¿cómo van? Bueno, eh, hoy les vengo a enseñar otra cosa. Hoy yo, yo no soy ya mucho de shopping ni nada, eso no es que me mate el plan. Pero bueno, yo sé que muchos de ustedes cuando vienen aquí a la Florida, es, eh, su, su plan principal es hacer el shopping. Y, y bueno, más que acá, lo de marcas como Tommy, como Nike como Adidas pues se consigue a precios buenísimos se, cree, se consigue muy buenos precios ¿qué es lo que pasa? Eh, hay dos outlets aquí en el sur de la Florida que son los que más todo el mundo conoce que son el sogras y el Dolphin y donde todo el mundo va eh, resulta que yo no, no sé a mí no me gusta mucho eh, ir allá ¿por qué? porque pues son eh, esos moles son techados y ustedes se meten ahí y no tiene, o sea, saben a qué horas entra, pero no ustedes no tienen ni a qué hora son ni nada de eso. Entonces, eh, realmente, si sí voy, si sí, obviamente paso por allá, pero voy como a cosas muy, muy puntuales. A mí no me gusta estar ahí como dando vueltas allá porque cuando ustedes entran ahí, ustedes saben que entran de día, pero no saben si salen de día, de noche, de tarde. Ahí se pierde la noción del tiempo. Entonces. Eh, yo, yo he visto en canales de YouTube que apenas eh, les dicen que si quieren viajar a Miami pues hay, eh, hay dos cosas que les recomiendan y, y pues yo no, yo les voy a llevar la contraria porque eh, los canales de YouTube que he visto que son muy buenos y que son gente que lleva mucho tiempo aquí viendo en Miami les recomiendan quedarse en Miami Beach y eh, a mí no me gusta, yo no recomiendo quedarse en Miami Beach Porque les dicen, no, es que se queda en Miami Beach, no necesita transporte público, no necesita moverse eh, Aquí las distancias son muy largas y van a necesitar al menos pedir tres Uber en un día O sea, un, en un día, no sé, al menos que pidan un Uber o dos Uber Son como 20 dólares mientras que rentar un carro, si, si ustedes buscan bien lo van a conseguir en 25 dólares el día es más, si quieren que les haga un video mostrándoles eh, cómo rentar carros baratos aquí en, la, en, en Estados Unidos, déjenlo en los comentarios y seguro les hago el video y les muestro yo cómo consigo pues, el vehículo a, a precios así de 25 dólares con el seguro y el impuesto incluido por todo el día. Y acá la, el galón de gasolina usted lo pueden conseguir a 2 dólares con 9 centavos. está Actualmente lo se puede conseguir en eso. Entonces... Eh, entonces yo les llevo la contraria, entonces yo no me quedo en Miami Beach, me parece muy costoso para lo que ofrece, uno. Y dos, eh, yo siempre les sugiero al que venga a la Florida, necesita un vehículo, o sea aquí moverse en Uber o en, o en Lyft, que es otra aplicación, es carísimo. O sea, es más barato alquilar un carro y no se va a poder mover por muchos lugares. Entonces, por ejemplo, si quieren ir al Sogras o al Dolphin, pues necesitan el, el vehículo. ¿Pero qué pasa? Entonces volvemos al principio. Para mí el, el, el sogras y el Dolphin, aparte de que están siempre llenos de gente, y ahora con, con esto del COVID, pues no, no sé, no es como la sugerencia de estar ahí en esos sitios cerrados y pues son sitios techados. Entonces hoy estoy aquí en este mall que también es outlet, entonces hay que diferenciar que hay moles que son como de línea, ¿cierto? y están los outlet, que es donde se consiguen las rebajas entonces, eh, pues los, el outlet más grande aquí es el de Sogras, que es gigante está el del Dolphin, que pues también es grande, pero no es tan grande como el Sogras pero en mi gusto personal, yo prefiero manejar 40 minutos más y venir hasta otro outlet que está mucho más al norte pero primera ventaja, como ustedes se van a dar cuenta, está al aire libre Miren, es un mall que está al aire libre. Y todas las tiendas, cuando ustedes salen de cada tienda, eh, cuando ustedes salen de cada tienda, pues salen y ven el aire, ven el cielo. Ven si están lloviendo, si está haciendo solo si está haciendo solecito. Está un poquito frío el viento, ya está subiendo la temperatura, pero... Eh, hay aire, el, el aire circula, entonces pues en, esto, en esta época de, de COVID Pues yo sí recomiendo no visitar tantos lugares cerrados Cierto, además que aquí pues Estados Unidos Ustedes saben que es uno de los lugares que Tiene uno de los peores problemas de expansión del virus Aunque creo que por ahí ya una aplicación que ya van a comenzar a vacunar Pero pues es mejor seguir cuidándose Y eh, voy a darles una vuelta por, por aquí, por este... Por este outlet que está en Palm Beach. Eh, les voy a poner aquí el recorrido para llegar acá. Son del Sogras acá, van ser aproximadamente unos 45 50 minutos. Ahorita miramos en Google Maps cuánto nos demoramos eh, del Sogras acá. Pero pues si tienen vehículo y, si, y estos más parecidos si son los Moles de Orlando. Son, de hecho son de la franquicia los Moles de Orlando. Y entonces... Eh, de pronto, hay algunas tiendas que tienen más surtido que el Sogras y que el Dolphin, como hay otras que no son tan grandes, eso depende de la marca. si sí, por ejemplo, la tienda de Nike o el Sogras es gigante, eso no se lo puede quitar nadie. Pero, por ejemplo, la de Adidas de aquí, del, Pal, de, del, del Outlet de Palm Beach, es gigante. Entonces, eh, eso, eso depende como de la marca. Pero bueno, si ustedes van a comprar algo específico, bueno, pues ahí sí está el, el sogras o el Dolphin. Y ya saben que lo encuentran ahí. Van como a un punto y salen. Pero si vienen a... Si vienen a qué? Si vienen a... A ver, vamos a comenzar el recorrido. Si ustedes vienen a buscar como... No sé. A buscar varias cosas. Quieren llevarse varios zapatos. Quieren llevarse varios tenis. Eh, pues... Para, para venir a hacer como esa búsqueda, pues a mí me gusta venir acá, eh, donde eh, a mí me gusta venir acá pues eh, porque, miren, es espacioso, es, es al aire libre y a mí me gusta así. Entonces es el Palm Beach Outlets, aquí está el nombre, Palm Beach, Palm Beach Outlets. Y está sobre otra ventaja, está sobre la I-95, entonces no toca bajarse, eh, ver, porque para ir al Sogras toca coger la I-95, la 5.95 bajarse en la Flamengo, para ir al Dolphin toca coger el Dolphin Expressway. Esta, este mall está sobre la I-95 al norte, o sea, está facilísimo de llegar, ¿no se baja la I-95, e inmediatamente está el mall el, el, el, el, el outlet ¿sí? entonces, este centro comercial es un outlet es de, de ofertas entonces vamos a hacer aquí una, un recorrido voy a poner la cámara como pongo la cámara para que no me brinque tanto porque no tengo estabilizador y bueno yo acá les voy a hacer el recorrido si entro en alguna pues nos miramos los precios y eh, bueno, acá yo les voy haciendo el recorrido de qué tiendas hay. Pues acá la primera que nos encontramos pues es Nike. Esa es Nike. Y vamos a dar la vuelta por este lado a ver qué tiendas hay. A ver si les sirve. Están las principales marcas, eso sí lo van a encontrar. Las principales marcas para encontrar las principales marcas Eso sí A ver, le vamos a un poquito el color Ahí toma mucha luz bueno, aquí está la tienda de Nike que es como la primera bueno, acá está la tienda de Converse que tiene el 40% de descuento ahí está Converse sigamos. vamos Hurley Para este lado tenemos gigante, gigante. Para este lado tenemos gigante, una tienda de sketchers. Y en esta tienda ustedes tienen el 50% en el segundo par. O sea que tienen que comprar uno y llevarse otro. Y les dan, el segundo le sale por el 50%. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido a las ofertas de los otros malls. Aquí está la tienda de Levi's. Y tienen jeans a $29.99. Esos es $29.99, 29, $30 dólares, más el impuesto. Siempre súmele el 7%, creo que es. Allá tenemos la tienda de Skecher, que tiene el 50% en el segundo par. La tienda de Jules Polo, la tienda de Jules Polo, esta es una tienda de perfumes, Fragrance Outlet, Fragrance Outlet, y bueno, aquí llegamos, aquí vamos a llegar. Aquí llegamos a la outlet de Adidas. Y acá tienen... Tienen 50% adicional. Para que sepan cuando dice 50% adicional es que ustedes entran y... Lo que tenga el precio descontado le hacen un 50% a eso. Y esta tienda es gigante. No alcanzo a ver para adentro, pero bueno. Si vienen ahí, se pueden divertir al menos un par de horas en la tienda de adidas. Ok, un guess. Aquí está el guess, que tiene también 50% Todo lo que se hable ustedes siempre van a encontrar estos avisos de 50%, 60%, eh, el segundo par con el 50%. Entonces aquí, aquí tenemos, aquí tenemos la tienda de Guess. Volquemos por aquí a la derecha. Aquí tenemos un Express Men, Doctor y Oulet, son camisas para hombre. Pero bueno, camisas, y ahí para la chica también, es Si ¿Sí ven, ahí está la tienda de Guess. A ver, yo les sigo haciendo el recorrido aquí por el outlet de Beach. Como les dije, si ven, no siempre por la peatonal, el aire está circulando. Entonces me gusta. Esta uno se está dando cuenta si está de día, si está de noche. Entonces le paso uno todo el tiempo aquí haciendo compras. Pero yo realmente ahora me gusta como programar muy puntualmente lo que vengo a comprar. Y aproveché que venía por una cosa y quise documentarles pues el mall, el, el outlet este, para que pues se salgan del del siempre Dolphin y del siempre sobras hay otras opciones, hay más opciones obviamente, pero outlets que yo haya encontrado que, que tengan promociones así que uno encuentre cosas así del 50% aquí, o sea, como allá en el sobras aquí también entonces, por ejemplo, bueno, esto que dice Comfort, shoe? ¿Comfort Shoes, bien. entonces bien, hay ofertas que dicen que el 20, hay ofertas que dicen que el 20, que el 50, entonces, eh, sigamos. Allá al frente dice papaya. Aquí hay un Rackroom Shoes. Rackroom Shoes es el lugar este donde usted encuentra zapatos de todas las marcas. Hay varios. Ahí el DSW, este, este Rackroom Shoes. Hay varios donde ustedes pueden conseguir zapatos. El Foot Locker, donde si quieren conseguir tenis. Bueno. Allí, allí está que les gustan los tenis New Balance. Y miremos aquí dice que está. Mire, el 50% de descuento. Ese 50% descuento. Y 30% descuento. Tienen como tres clases de sticker. El que dice rojo y amarillo tiene 30%, el resto tiene 50%. Sí, vamos acá a nuestro camino por el mall, por el outlet. Sí, vamos acá nuestro camino por el outlet a ver qué más conseguimos. Este almacén no, me, no lo conozco mucho. Ari, no sé, si los que lo conozcan, Ari, a mí no, no es que sea de mis, lo tenga en mi radar. A ver, maletas, aquí tenemos maletas maleta Samsung ahí en promoción 80 dólares wow aquí que tenemos The Children Place outlets si tienen si están eh, comprando cosas para bebés acá esto es mucho más barato que es muy bueno sí. Eh, bueno, seguimos aquí el recorrido Allá está Aeropostal Aeropostal, también tienen promoción Bueno, bueno, parceros pues Aquí una tienda de, de Crocs Yo les cuento algo, un secreto sobre las tiendas de Crocs No tienen que venir el outlet En todas las tiendas de Crocs Es la misma línea y los mismos precios Así que tanto en el mall normal de línea En el centro comercial como en el outlet van a conseguir los mismos zapatos y los mismos precios se dan cuenta que no dicen nada de descuentos entonces ahí les dejo ese dato de eso es como Apple todas las, todos los precios son los mismos en todas los en todas las, todas las tiendas bueno aquí que hay está American American Aquí encontramos una tienda American Eagle. No sé si se está viendo muy quemada la imagen. American Eagle y aquí tienen un 60% descuento. Sí, ves? Y un descuento adicional del 60%. Bueno, sigamos nuestro recorrido. Perdón que está temblando la cámara un poquito. No tengo estabilizador. Ahí vamos aprendiendo a grabar los videos a ver si nos van quedando mejor cada vez bueno acá tenemos una tienda de GAP también, es que les gusta GAP y los descuentos en GAP son del 50% tan buenísimo Banana Republic esta es una tienda de ropa que es muy buena. Esta es Banana Republic. Esta es una tienda de ropa Opa, muy chévere. Banana Republic. Y está con el 70% de descuento. Miren. No sé si alcanza a ver ahí. 70%. Ropa para hacer deporte. De Under Armour. Que es muy buena. Y está... La ropa de Under Armour con el 40% de descuento. Esta es una ropa excelente para eh, deporte. Bueno, los que les gusta correr seguro que reconocen esta tienda. ¿Cierto? Que es Asics o Axics. ¿no? Bueno, no sé cómo se dice. Ustedes corrijan ahí en los comentarios cómo pronuncia bien esta marca. Y este es un Outlet. Aquí puedo ver que hay unos Asics a 40 dólares. Uf a ver si se los puedo enfocar espero que se cuando grabe cuando edita el video se vea espero que cuando esté aquí editando el video se vea Miren, a 39 .99, 40 dólares esto, estos modelos de ASICS entonces bueno aquí en el outlet y eh, 30% en ciertos modelos en, en la estantería ese famoso Outwork que está allá Este de Famous Footwear es lo mismo, se venden de todos las marcas y ven tienen hasta el 50% de descuento. Sigamos a ver qué más nos encontramos aquí en el mall. Aprovecho que hay unas marcas que no son como a Rowlings, que son como de cosas de fútbol americano eh, si quieren cascos, balones, y cosas de fútbol americano eh, ahí las consiguen esa tienda me hizo acordar de algo es que son de mi generación, a ver si se acuerdan nosotros de niños yo no me acuerdo en qué años, pero fue... era... no sé cómo decirlo, como la moda, como... usar cascos de béisbol, me acordé entonces uno le pedía al papá el casco de béisbol y, y la moda era andar con un casco de béisbol, me acabo de acordar. Bueno, aprovechemos para decirle que le den like al video. No se les olvide darle like, compartirlo, suscribirse al canal. Y bueno, sigamos acá por nuestro recorrido del, del outlet de Palm Beach. A ver qué más nos encontramos. Sigamos sí, a ver qué nos vamos encontrando. Oh, allí hay un almacén. Que si ustedes alguna vez quieren hacer un regalo. Ahora, aquí hay un almacén de la Coast. Ahí está el lagartico. La Coast. La Coast no significa lagarto en inglés. Por aquí había un canal de YouTube que alguien decía eso. No, la Coast no significa lagarto en inglés. Aquí está todo con el 50% para los amantes del lagartito. Esta es una marca muy puti de carteras. Que se llama Coac de Nueva York y entonces si usted quiere quedar como un príncipe con su mamá, con su esposa, con su hermana, con su novia regálele una cartera de acá, de Coac y aquí en el outlet está con el 70% de descuento, no sé si por la luz podamos enfocar a ver miren 70% de descuento en toda la tienda Uf. ah no perdón hasta 70% o sea que ustedes van a encontrar pues, diferentes tipos de descuentos adentro de la tienda ok por aquí encontré otra ropa de otro almacén de ropa deportiva que es Puma aquí encontramos Puma acá también es Puma y acá lo que nos dice es que toda la tienda toda la tienda tiene el 50% de descuento y dice que los sneakers están a $30 dólares. Estamos ahora en Forever 21. Yo sé que a todas las suscriptoras del canal de esta tienda les va a encantar. A ver si es que por el brillo del vidrio no vamos a poder ver adentro. No quiero entrar a, a filmar. No quiero que me digan que no puedo filmar adentro. Bueno, no sé si alcanzar por el, vidrio, el, el, el brillo del vidrio, pero está grandísima la tienda. Ahí se pueden gastar un buen par de horas. Y resulta que Forever 21, en el outlet de Palm Beach, está toda con, mira, está toda con el 70%. Wow. Ok, les voy a dar otro dato aquí, el, del, del outlet de Palm Beach, y es... Eh, y aparte aquí del mall hay como unas tiendas que están rodeando el mall ¿sí? eh, de las tiendas normales de grandotas de cadenas que hay aquí en Estados Unidos entonces voy a ir hasta allá a filmarles algunas no quiero irme muy lejos entonces desde acá les voy a filmar lo que alcance para volverme a entrar al camino del mall entonces, ok. Entonces, aquí alrededor del, del mall hay tiendas. Eh, hay tiendas de las cadenas grandotas de Estados Unidos, como el, el Pet como el Bed Bad Beyond, como Ross. Están alrededor de todo el mall. Entonces, aparte del, del outlet, tienen esas tiendas y pueden eh, venir a comprar yo me devuelvo al mall y sigamos mirando qué más vamos encontrando ya si se han dado cuenta por el recorrido hay de todo Ahí están todas las tiendas si se han dado cuenta por el recorrido ya llevamos más de la mitad del mall y si se han dado cuenta tenemos de de todas las tiendas que conseguimos normalmente y también todas, están en, eh, también todas están en promoción. Y eh, tienen los mismos descuentos. Eh, bueno, algunas si se dan cuenta pueden estar más grandes que el del Sogras. Hay unas en el Sogras que son más grandes que las de acá. Pero bueno, están los mismos almacenes. Como les decía, puede variar. El, el, no, no van a encontrar lo mismo en un molino en el otro pero pues si tienen tiempo, o si van a venir a buscar, o, o están abiertos a varias posibilidades y no quieren algo específico, pues a mí me gusta acá, porque si se dan cuenta, todo el recorrido hemos estado al aire libre, y pues a mí me gusta así, y ahora con, con, en épocas de COVID, que nos sugieren no estar en sitios encerrados, pues creo que es lo ideal, ¿no? Aquí tenemos un songlass hot les eh, recomiendo que si les gusta como a mí comprar gafas eh, se suscriben y les van dando descuento cada vez que compran más, les van a dar descuento y si tienen algún problema, una garantía ahí les van a ayudar no mucho, pero les ayuda aquí tenemos un Ralph Lauren con el 40% de descuento aquí tenemos un Ralph Lauren y el descuento es del 40% Llegamos, allí veo un Calvin Klein, vamos hasta allá, Ok a las niñas, okay, otro almacén de detalles. Para las suscriptoras del canal, la tienda de que Aquí ustedes en Swarovski consiguen cosas que ustedes no van a creer el precio. Ustedes aquí en este Swarovski van a conseguir cosas. No sé si se alcanza a ver ahí el nombre. Suárez. Ustedes aquí en este que consiguen cosas que o sea, el precio no se lo van a alcanzar a imaginar. Eh, les dejo la tarea si vienen que vengan y pregunten porque pues no voy a entrar pero créanme que se van a llevar una muy grata sorpresa cuando averigüen los accesorios que se pueden comprar acá a precios increíbles aquí tenemos un Saks Fifth Avenue que es como como les dije como un, como un almacén eh, de todas las marcas así repupis, refresonas, rechetas eh, Ahí consiguen eh, Con descuento Pero Estamos hablando de cosas de diseñador no De Valentino, de Versace, bueno, cosas así Aquí está Calvin Klein Aquí está Calvin Klein A mí me gusta comprar camisas acá Salen buenas que dice que está toda la tienda a ver, yo me acerco más para que ustedes puedan ver, miren no sé si se alcanza a ver ahí por el viro pero toda la tienda está con el 75% de descuento Lo que no se alcanza a ver, hagámosle aquí sombra a la cámara bueno, no sé si se alcanzará a ver Fase se ve mejor Pero miren, toda la tienda Está con el 75% de descuento En Calvin Klein Y eso que dice ahí Que compra y gana 20 dólares A ver Eso también es cierto, yo lo he hecho Le llegó el correo, el cupón Ustedes tienen que mandar su correo ah, venga, a Acá les mando un truco Aprovechar aquí para mandarles un truco Ustedes siempre que entren a tiendas así como Calvin Klein, como H&M, bueno, ese tipo de tiendas, ustedes eh, como que registren su correo electrónico eh, el mismo día o en la misma tienda o si quieren el día anterior y les llegan cupones de descuentos del 5%, 5 dólares... De descuento, entonces sirve bastante Hay días que uno entra a la tienda y dice Bueno, si, si escribe el correo le damos el 15% de descuento Entonces, casi siempre en todas esas tiendas hay wifi si vienen sin datos, hagan la inscripción y pues se ganan ese descuento Bueno Aquí tenemos Calvin Klein o sea, La tienda está gigante Está desde allá hasta acá está, este Calvin Klein está grandísimo, de hecho aquí me gusta porque hay muy buena muy buen surtido como diríamos en Colombia en este Calvin Klein hay un excelente surtido Sorry. <risa> en este Calvin Klein hay un excelente surtido, a mí me encanta Aquí en está el Kailvin, si se dan cuenta que está allá desde la esquina donde viene el señor, hasta acá. La tienda es gigante, a mí me encanta porque hay, hay de todo. Aquí tenemos un Aldo que son zapatos y tienen el 50%. A ver si se alcanza a ver, en Aldo tienen el 50%, está de mucho brillo. Aldo el 50%, es que para tomar bien el, los descuentos me toca entrar a cada tienda y pues realmente no acabaría nunca me tomaría al menos dos días entrar a cada tienda y filmar cada descuento ok volvemos a otra tienda de bolsos y carteras para las suscriptoras, aquí el dato Kate Spade de Nueva York y nos dice que haya descuento esta tienda normalmente no es de descuentos no dice nada, así hasta el 70% wow entonces bueno, ahí tienen para que se diviertan. Esta tienda se llama Chicos. También con el 50% descuento. Clarks, esa es una tienda de zapatos. Hay lo mismo, ustedes consiguen hay zapatos de todas las marcas. Eh, de Tenis, Nike, Adidas, eh, zapatos de... Kenneth Colette, Perrielis, bueno, de todas las consiguen ahí eh, Colhan. Normalmente no. Normalmente, como que es. Eh, no hay muchos cuentos, pero si están viendo ahí, no quiero ir hasta allá. A ver si alcanzamos desde acá. Espero que desde ahí vean. Ahí no es que hay muchos cuentos. Bueno, entonces está el Clax, que es un outlet de zapatos. Está Clarks, que es un outlet de zapatos. Tiene Buy One, Get One. Por 10 dólares en algunos, en algunos modelos. 10 dólares en algunos modelos. Y 80%. Bueno amigos, se me está acabando... Bueno, parceros, se me está acabando la batería de la cámara. Eh, ya hay... Les, para terminar, está un Taylor. A ver si se ve detrás mío. Aquí ya terminando porque se está acabando la pila de la cámara. Ya me voy a despedir de ustedes. Allá hay un Taylor. No sé si se alcanza a ver. Un Taylor. Y... Eh, hay un Tommy un Tommy, ¿cómo se dice? un Tommy Hilfiger hay un Tommy Hillfire, hay un Tommy High Fire. ahí está el Tommy una tienda Tommy con el 70% de descuento bueno, parceros ah, bueno, hay un Brooks and Brothers Brooks and Brothers con el 70% y el 50% de descuento bueno, parceros se me está acabando la pila de la cámara, gracias por ver el video. Eh, espero que les haya gustado el recorrido, gracias por ver el video.